Hola a todos, soy Iván Navas, CEO y fundador de UFINDER. El año pasado recibimos el premio Mejor Producto Digital de 2018 y de esos días recuerdo, la mayor alegría es el reconocimiento externo de colegas, de otros compañeros con otras herramientas. Eh, aprovecho para dar las gracias al jurado, entenderéis por qué. Y ese reconocimiento al final es, un, es una cosa que en el día a día cuando trabajas no eres consciente de lo que estás haciendo bueno nos hizo darnos cuenta de que estábamos haciendo algo, algo bueno, ¿no? algo, algo bueno, algo, algo importante. ¿no? Anima a todos a participar en, en los premios y nada, agradecer de nuevo el premio y saber que para cualquier cosa que necesitéis eh, quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias y un abrazo.